Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Yo soy Marcelo Di Marco y les comento una cosa. Recuerdo que de la mano de un señor llamado Oja Henry, un gran narrador norteamericano, yo conocí a un hombre en situación de calle. Antes se lo llamaba ciruja, pero hoy día se lo llama bueno, gente que vive en un banco, de una plaza. Era el caso de Sopi, una persona que sabía que si lo metían preso, podía tranquilamente tener tres meses de comida asegurada, este, un alojamiento. no. La cuestión es que hace todo lo posible el pobre para poder llegar a ser apresado. Y no lo consigue. Dice en un momento Henry, parecía condenado a la libertad. Miren qué formidable expresión. No puede, no puede. Trata, rompe una vidriera, eh, se queda esperando que venga un policía dice, bueno, la gente que rompe vidrieras a propósito se va rajando, ¿no? Este no debe ser. Y sale a correr el policía a otro que estaba corriendo el colectivo. Buah. Y así con un montón de intentos, hasta que en un momento ya está desesperado, no puede ser apresado. Se va a privar de esos tres meses, este pobre hombre en situación de calle, se va a privar de esos tres meses de comida y cama aseguradas. Y bueno, ojo, el cuento transcurre a fines del siglo XIX, ¿eh? atenti. Eh, y bueno, la cuestión es que eh, no puede ser apresado y se va de, de nuevo a su hogar, dice en un momento Henry, y ahí el cuento cambia de tono completamente, de comedia chaplinesca que era, se convierte en un drama, dice, el instinto hogareño permanece aun cuando el hogar sea un banco de la plaza. Miren qué imagen... Tremenda. Bueno, la cuestión es que eso llega y de repente se queda paralizado porque oye eh, del, del otro lado de la verja hay una iglesia y se queda paralizado porque él oye una melodía que oía cuando era una persona, cuando, cuando tenía posibilidades, ¿no? Entonces empieza a decirse cosas como, por ejemplo, esta. Dice, aquellas notas no es que se las diga a él, está en tercera persona, piensen en eso y vayan acá, les dejo Dum", la etiqueta acá arriba, vayan al programa sobre de estilos, discursos, creo que era la caja de cambios del, del, del buen narrador, así se llama, búsquenlo y se van a encontrar con un lindo programa para ampliar este que estoy haciendo ahora. Él se queda paralizado y dice en un momento el narrador, dice, y recordó el tiempo, por, por oír el himno que estaba seguramente estaba practicando el organista para el domingo, en la iglesia, eh, se detuvo y pensó en aquel tiempo en el que había madres y rosas y pensamientos puros y cuellos duros, y lo 19 de Palomita de Almidón, y dice, bueno, y de repente sintió como un impulso que lo, lo hacía... Tratar de salir de ese lugar miserable en el que había caído, dice, recordó que, que había un hombre que le había una vez propuesto trabajo, bueno, lo iría a buscar, eh, lo iría a, a, a ver si podía conseguirle su trabajo, volvería a ser alguien en el mundo, sería, sería realmente algo distinto, empieza a pensar todas las cosas que podía llegar a hacer para cambiar, para salir de esa situación. El final no se lo voy a revelar, les dejo en Ciudad Seba, tienen, yo lo conocí como el policía y el himno, creo que aquí se llama El Guardián y la Antífona, una cosa así en Ciudad Seba. Les dejo para que lean el cuento entero y busquen a ver qué pasa en el final. Dicho de paso, lindo, lindo experimento es el hecho de agarrar y decir, vamos a ver un poco si yo saco el final, de acuerdo con todo lo que vimos hablando de la historia de arriba, la historia de abajo, a ver si realmente puedo ser capaz de adivinar cómo termina el cuento. Lindo ejercicio, dicho de paso. Pero no es para eso para los que los convoco hoy. Quería hablar un poco acerca de las dificultades de escribir literatura. ¿Es difícil escribir literatura? Claro que sí, es muy, pero muy difícil. ¿Por qué? Hay una razón muy sencilla. Nosotros tenemos que convertir, digamos, Imágenes, sensaciones, cosas que son de aire, que están en el corazón, que están en la cabeza, en el corazón, ¿no? Tenemos que convertirlas en signos gráficos, letritas, letras, que a su vez lleguen al lector y que él a su vez esas letras, esos signos gráficos, los convierten en ideas, emociones, sensaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Fenómeno. Me hace acordar mucho al, al modem, aquel aparatito que modula y demodula. Cuando, por ejemplo, era una gran innovación el sistema de fax, que hoy día ya prácticamente ni se usa, ¿no? Cualquiera de un telefonito con el que yo estoy filmando esto, tranquilamente se puede comunicar y puede mandar imágenes, etc. Ya ustedes lo saben, pero antes había una máquina que era bien grandota, que estaba conectado al teléfono y que, bueno, para, para manejarla había que tener, digamos, eh, una línea mandando bien, por lo menos. yo En la época empezó a andar el fax, en la época de Alfonsín el teléfono era terrible como andaba, pero bueno, la cuestión es que tratamos de hacer lo posible y mandamos nuestro fax. ¿Qué hacía el modem dentro de esa máquina? Eh, uno quería mandar un plano, una foto, una imagen, lo que sea, y entonces el, el modem modulaba una señal convertía esos signos gráficos en un sonido tipo Todo el, que, el que usa fax lo, lo recuerda perfectamente ¿qué pasa en la máquina del otro lado? en la línea telefónica ese ¿Eh? no lo repito más ese ruidito ¿qué pasaba? la máquina lo convertía, o sea lo, lo demodulaba ¿eh? Mo, demodular y demodular. lo modulaba, lo desmodulaba convertía esos signos auditivos en señales gráficas. Bueno, exactamente lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Es una tarea improba la que nos toca como escritores. Si yo le digo, por ejemplo, imaginen una ardilla rosa con pintitas negras, con lunares negros, ¿no? Una ardilla rosa con lunares negros. O sea, eh, mi imagen en este momento pasó a la cabeza de ustedes y ahí está justamente la gran dificultad y que Stephen King lo llama, en su libro Mientras escribo, lo llama telepatía, porque en definitiva es eso, es una cuestión telepática, ni más ni menos. ¿Mm? Imaginen ahora, por ejemplo, un caballo eh, en la llanura, ¿eh? fenómeno. Ahora imaginen un jinete en la llanura. Y si yo no le digo que el jinete va solo, ustedes ya el jinete lo pusieron arriba del caballo. ¿Mm? Me acuerdo una vez un chiste de Landru, un humorista argentino, decía, miren, ustedes, cuando pasen debajo de un puente y justo en ese momento aparece el ferrocarril, en ese instante mismo pidan un deseo ¿eh? y se les va a cumplir. Pero eso sí, si en ese momento recuerdan la palabra cocodrilo, ese deseo no se cumplirá eso es una manipulación te gustó o no mire. es una manipulación este, psicológica increíble porque una cosa está completamente asociada en la otra fíjense digamos lo que puede llegar a ser un gobierno como el que tenemos me refiero al gobierno mundial no el de estos títeres, este, para justamente justificar el, el confinamiento masivo y obligatorio imagínense que una, un simple coordinador de taller diciéndoles piensen en un deseo y al mismo tiempo, si piensan en la paga cocodrilo, no lo van a obtener. Es imposible no pensar en la paga cocodrilo. ¿eh? O sea que el escritor es, a su vez, una especie de manipulador, de seductor. Claro que sí. Miren... ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, imagínense esto, en este momento ustedes están pensando algo eh, que están planificando para hoy a la noche, hoy que estoy grabando es viernes, ¿no? Pero piensen, puede ser ir al cine, encontrarse con un amigo, no, ojo, no después de las 11, ¿eh? porque ya el bozal ¿eh? y a las 11 ya ha clausurado todo. Estoy con una bronca, no se dan una idea. Eh, piensen en, en lo que van a hacer esta noche, ya sea viernes, sábado, el día que lo vean, algo que planificaron, fenómeno, bárbaro. ¿Ustedes lo pensaron con las mismas palabras con que yo, el mismo estilo de usar palabras que yo utilicé para hablar de la experiencia emocional de este personaje, de este hombre en situación de calle, de O'Henry? No. Ustedes lo pensaron en un nivel absoluto de imagen. Cuando yo le dije eso, tuvieron en la cabeza o el llamado que tengo que hacer a mi papá, o el encuentro con mi novia o la película que voy, que me bajé y que voy a ver esta noche o la serie que voy a ver esta noche todos son imágenes aparece Bryan Cranston este y ahí aparece el toque Breaking Bad y son imágenes no es que él, a la noche él iría a buscar eh, una película por torre en la bajaría y de esa manera eh, se pondría a, a disfrutarla en su televisor, en su computadora. Eh, También llamaría a algún amigo para que participara de la experiencia. No es así, no es así. La literatura es lo más artificial que hay. Pero la buena noticia es esta: artificial significa hecho con arte. ¿eh? Viene de, del sustantivo latino ars y, y el verbo facere, no piensen nada raro. Hecho con arte, lo artificial. ¿eh? Eso es justamente. O sea, que la literatura se inventó con los años. Esto que es el llamado discurso indirecto libre, acuérdense, pop, les vuelvo a dejar acá la etiqueta al programa en donde hablamos de este tema, reforzando de esta manera el punto de vista para, por medio de palabras, acuérdense lo del modem, para por medio de palabras decodificar una experiencia emocional. ¿Para qué? Para que el lector se identifique también con la experiencia emotiva, la experiencia espiritual o la experiencia intelectual, y a veces vienen las tres juntas, del personaje. Esa es la gran dificultad. Ahora bien, ¿cómo zafar de esa dificultad? ¿Cómo hacer que la literatura, que es de aire, digamos, y que se convierte en palabras, que no tienen nada que ver desde lo natural con la experiencia real emocional, la de haber imaginado en ese momento lo que yo les decía piensen en lo que van a hacer esta noche, lo que han planificado para esta noche, si es que lo planificaron ¿Mm? o piensen, por ejemplo, piensen en planificar algo para esta noche, háganlo, Pien en serio le digo piensen en planificar algo, esta noche voy a ver el Parsifal de Wagner, ponele, bueno Está bien que mucha gente habla sola, casi todo el mundo habla solo, y no por eso estamos locos, yo hablo solo también. Pero no en el sentido de ese discurso indirecto libre que les mostré como ejemplo. Al otro día iría a ver ese hombre, encontraría trabajo, sería alguien en el mundo, cambiaría, cambiaría su destino terrible, volvería a ser una persona. No se piensan así las cosas en la cabeza del personaje. Ahí está un poco la cuestión. Tampoco, tampoco en estilo directo, volveré a ser un hombre, combatiré a mi destino terrible, eh, haré, digamos, este, lo posible para salir del fango. ¿ves? No, no se piensan así las cosas. Eso es lenguaje propio de la literatura y ahí está justamente nuestra dificultad ¿eh? de convertir esa experiencia emocional del personaje en palabras que a su vez demodule la cabeza y el corazón del lector en una experiencia emocional concreta. ¿Es difícil? Dificilísimo, desde luego que sí. Es menos difícil si ustedes ven estos programas y se suscriben y siguen colaborando con nosotros en descubrir qué es esto de escribir literatura. Sabiéndolo, la experiencia de decir, él pensó que o se dijo que iba a mejorar de situación y dejar las cosas así como están, es justamente todo lo contrario. ¿Qué identificación posible hay con el lector cuando vos le decís las cosas de esa manera? Eh, Marce, pero me dijeron que tengo que ser eh, sucinto, que yo tengo que ser directo. Sí, una cosa está muy bien, otra cosa es ser delgado y otra cosa es ser raquítico. Ojo, es muy diferente, es muy diferente. Entonces, ¿cuál es la cuestión acá? Procuren entonces, eh, eh, los que pueden hacerlo, eh, los que ya tienen una andadura en la literatura, procuren trabajar con el discurso indirecto libre. El que no, ponga las emociones del personaje y después procure que esas emociones interesen también al lector, identificar justamente al lector con esa experiencia emotiva, espiritual, intelectual. ¿Mm? Piensen en eso. Ahí está la gran dificultad de la literatura, pero ahí también está el arte. Ahí también está el arte y los recursos que uno implementa para poder hacer que ese arte tenga, digamos, una validez eh, eh, tanto eh, sentimental como estética. ¿eh? El trabajo eh, del escritor es un trabajo que tiene que ver con, con el intelectualismo y también con... con perdón, con el intelecto, el intele el intelectualismo es otra cosa, con el intelecto, con el corazón y también, por supuesto, con la estética, ¿eh? la manera digamos, en que uno produce textos sensacionales que logren incluso hasta cambiar una vida. Bueno, dicho lo cual, nos seguimos viendo en esto que es Canal Taller de Corte y Corrección. Abajo les dejo, en Ciudad Seba el guardián y la antífona o el policía y el himno del gran O. Henry. Así se lo llamaba a este hombre que vivió prácticamente muchos años preso y por un defalco que cometió y mientras estaba preso aprovechó el tiempo y escribió estos cuentos formidables que hoy día, dicho de paso, están siendo muy criticados por la llamada crítica, ¿eh? Eh, pero bueno, eso va a ser materia para otro programa. Si les dejo una frase de Oliverio Girondo, muy clarita al respecto, que dice muchos críticos olvidan que una cosa es cacarear y otra poner el huevo. Hasta pronto.